Sin el agua no tenemos plantas, todo está seco, no hay animalitos. Así que sin el agua no podemos mantener un animalito menos nosotros. No a toda la gente del pueblo les brindan el, el contrato del agua. Solamente a las personas que tienen más dinero, esos son los que les dan, ¿por qué? Porque ellos utilizan este, ya que para la alberca, ya que para el jardín. Empezamos a trabajar con estas señoras. Decidimos atacar justo la ausencia eh, de la red hídrica. Cuando llegábamos a las oficinas que nos conocían o, o nos topábamos con los gobernantes y se burlaban y decían que íbamos las loquitas. Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho al agua. Asistemos en lugares irregulares.